ventas como autonomía comunitaria. Eh, claro, no es toda la autonomía, ya que no, no es que sean autosuficientes y ese tipo de cosas, pero eh, ejercen funciones de gobierno, por decirlo. Bien. Una de esas cosas es las armas, la policía municipal, ah, los permisos para cortar esas armas. Porque una cosa, por supuesto, es armar tu ronda, eh, tu policía y estar ahí por la libre. Pero ahora que ya tienes el reconocimiento, es tener tu propia policía tener los permisos. Ah, pero eso es una sentencia que te dice. Si tú revisas la ley de, la, la, las leyes de... desde la ley orgánica municipal hasta los temas de leyes de seguridad en cada estado que tienen distintos nombres, también cambia la cosa. Ahí no hay cuarto nivel de gobierno ni que las comunidades pueden tener eso. ¿no? Entonces, eh, se convierten en problemas que están por resolverse desde mi punto de vista en este ámbito de esquizofrenia legal. Después, por ejemplo, estamos trabajando con una comunidad que se llama Tanaquillo. Vamos a llevar el primer juicio, bueno, no sé si el primer juicio, es el primer juicio capaz que ya se he ha hecho, pero de los que sí hemos llevado nosotros para que la Procuraduría les reconozca su ronda comunitaria. La ronda comunitaria es electa en la Asamblea, es un derecho político, es una autoridad. Pero eso no existe en las leyes secundarias de seguridad en Michoacán. Es más, imagínense ustedes esto en la política del mando único, que es totalmente lo contrario. ¿no? Pero, los, eh, pero quiero decir, justamente esta esquizofrenia de la que les hablo nos da la posibilidad de plantearlo. Incluso sabemos que como en nuestro caso estamos apelando a derechos fundamentales, pues tendría que, en teoría, privilegiar los derechos humanos sobre las leyes eh, secundarias. Eh, creo yo que hay, y con eso paso al segundo punto digándolo eh, todavía eh, yo creo que no es un tema resuelto Miren, a mí no me gusta mucho en lo particular, en lo individual el tema de las armas siempre me parece un tema de, de doble filo, por decirlo de alguna forma eh, Michoacán bueno, que les digo, tenemos también el proceso de las autodefensas y lo que pasó después que no tiene necesariamente que ver con las comunidades indígenas directamente eh, pero también es difícil decirle a la gente eh, que no se cuide cuando el Estado no nos cuida. No, es una situación muy compleja, creo yo, que no tengo... O sea, a mí me parece que cuando las, los, los controles comunitarios funcionan sobre las rondas comunitarias y sobre las armas, la seguridad está garantizada. Cuando no hay los controles comunitarios, vamos a ver problema. Que hay que ¿Qué hay que decir? ¿Qué quiere decir? Los controles comunitarios. Que la comunidad elija, quita, ponga, vigile, sancione a la ronda comunitaria. Si no hay ese control, híjole, me parece que sí es un tema que eh, queda al, al mero voluntarismo de la gente. ¿no? Y eso después se puede convertir en un problema grave, como me parece que ocurrió en algunos municipios de Michoacán con el tema de las autodefensas. No, no, es toco, no, no, no quiero generalizar pero yo creo que es un tema ah, no resuelto ahora, el problema es que ¿qué cara te viene de plantear la procuraduría la policía la, cuando ha permitido que se viole, que se mate, que se asesine que se levante, cuando ni siquiera van y dan la cara contra el crimen organizado o sea, no te ardes, no te defiendas no hagas nada, pues bueno, o sea, la gente eh, creo que en cualquier lugar, pues ni modo que diga, bueno, entonces aquí vengan a masacrar o, a, o, o cosas así o sea, eh, vivimos en un mundo en un, en un país más y menos ¿no? este, en el que ahí está el debate en el que quizás el tema de lo legal y lo ilegal termina siendo totalmente secundario se convierte en un tema de seguridad vital ¿No? entonces este, eh, en Michoacán pues como ustedes saben, está demostrado que ha habido más gobiernos y eso ha tocado lo más alto de la entidad entonces, ¿verdaderamente le vas a decir a la gente, oye, confía en fulano, perengano, cosas sí, así? No, sí. Este, eh, eh. O sea, es difícil. No te armes porque no sé qué te van a... Entonces, yo creo que ese siempre es un doble filo. A mí, por lo, por lo menos, creo que ahí no está el potencial mayor de estos procesos. ¿no? Se entiende la necesidad de la seguridad. Pero me parece que en la forma de control organizativo interno de las comunidades es donde en realidad no solamente se puede controlar eh, una eventual desviación de, de la fuerza de seguridad comunitaria, sino de todo el gobierno comunitario, de los representantes, de las autoridades, de todos. Es decir, si la asamblea está fuerte y está decidiendo, es, creo yo, una cosa que puede funcionar bastante bien. No solamente en el tema, insisto, de seguridad, sino del gobierno sino verdaderamente eh, eh, deciden, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Eh, nos preguntaba. Bueno, ¿qué nos toca hacer a nosotros como eh, académicos, como universitarios, como estudiantes, como todo esto? Yo creo que, como dices tú, esto no es una pelea ah, de las comunidades indígenas, es un, una pelea por el país, eh, por construir justamente un lugar eh, más digno, más justo, más <ríe> sin si Cherán ganas si, y, bueno, más que Cherán, un proceso de lucha digna por la justicia, etc. Es una lucha de todos. Es una lucha de unos. ¿no? Uh, yo creo que nos toca colaborar con lo que podamos colaborar. En nuestro caso, en el mío en particular, y en el del colectivo de Emancipaciones, eso fue, un, fue una cosa que nos trastocó. Yo estaba terminando mi tesis de doctorado en justicia indígena desde un enfoque muy tradicional. historiografía, no estaba haciendo la este, como observando cómo las comunidades imparten justicia y todo eso. Pero bueno, acá es, comple es complementario, o sea, no porque no seamos, yo en particular no de una comunidad, yo soy de Morelia, este, eh, pero eh, el hecho de que yo no compartiera esa identidad étnica no hace que no comparta otras identidades mucho más fuertes quizás en estos contextos con ellos. Porque, pues bueno, igual que en Morelia, que en Cherán, que en Uruguay, que en, en otros lados en Michoacán, o se vive el mismo problema. Y si tú ves que hay gente que tiene el valor para enfrentar eso, eso pues, es un poco miserable tú a ¿no? A mí me recuerdo mucho una de las expresiones que me decía, que me dijo una señora, que se me quedó muy grabada, ¿no? De este, esto de que, que, que el valor, como el miedo se contagia. es pues, cuando generalmente uno está ahí con gente valiente, te da valor, no te rodeas de gente cobarde, te da miedo, por supuesto. Y en ese caso a mí, pues era eso. Yo podía hacer algo con lo que había aprendido en la Facultad de Derecho y era lo que me trataba. Ahora creo yo que tenemos dos espacios, eh, al menos la gente como yo que trabaja en la universidad, que soy académico y que eh, pues es tratar de incidir directamente más allá de los textos, participar con ellos, y visibilizar también ese acto de justicia cognitiva que es lo que les hablaba ¿no? de que eh, las alternativas pueden venir de todos evidentemente no nada más de las comunidades indígenas también de la academia o sea, de todos lados pero la cuestión es, creo yo, hacer esta suma progresista de conocimientos por decirlo así de prácticas, de saberes, de conocimientos yo una de las cosas que comento constantemente es que todos los juicios que nosotros hemos hecho en el colectivo de emancipaciones es esto que llamamos ecología de saberes jurídicos es decir, que hay una combinación de derecho internacional, de los derechos humanos de derecho estatal y de justicia indígena y nosotros no conocemos la justicia indígena, aunque yo sea antropólogo y haya estudiado eso lo eh, estudié pues, para una comunidad, para un caso pero no para todas, ¿no? Cada, cada comunidad tiene, incluso dentro de las propias comunidades hay barrios que tienen diferencias este, de organización de justicia, etcétera eso te lo dice la gente, te lo comparte la gente y eso es fundamental para estos procesos de autonomía indígena, el conocimiento de ellos, cómo lo articulas y lo planteas para una lucha, es porque no es pluralismo jurídico nada más, es ecología de saberes, es decir, es cómo el conocimiento de esos derechos lo, lo usas como una forma de conocimiento híbrida para plantear y defender una lucha. El pluralismo jurídico generalmente es una, se piensa como un hecho legal la combinación o la convivencia de distintos órdenes normativos. Acá la cuestión es desagregar y recomponer progresivamente los componentes que cada uno de los derechos tiene para una lucha en concreto. Me parece que ahí nosotros tenemos un espacio eh, importante en, todo, en todos los campos, ¿no? por ejemplo, desde la etnobiología, por ejemplo, tenemos varios colegas, también el conocimiento de las plantas, cómo se puede combinar con, la, con el conocimiento de la biología, occidental, tradicional, etcétera, porque ahí hay una beta de, de, de, de oportunidades, creo que nos toca ser solidarios, desde nuestros conocimientos, desde nuestros saberes, creo que ellos también, es decir, no tienen un conocimiento que los abogados o que los antropólogos pueden tener o podemos tener, y les puede ser muy útil e indispensable para sacar eh, algunos procesos, entonces yo creo que de eso, de eso es de lo que se trata, ¿no? Eh, uh, eh, respecto al, a la última pregunta eh, bueno, lo de Chuck no es que me lo haya saltado pero la verdad es que no conozco ¿no? lo de eh, lo los eh, los perdón no lo sé entonces pues es, esa sería mi respuesta, perdón no conozco la, la situación eh, como les digo, no hay que idealizar ¿no? es cierto que todos estos procesos se abren un montón de cosas no son... No hay, también es eso, es eso. No hay ninguna lucha que sea blanqueño. no Tienen contradicciones y hay que también tener conciencia de esas contradicciones y de las posibles desviaciones que puedan tener esos procesos que en un inicio pueden tener buenos planteamientos. O que desde el inicio no los tienen y que nada más es un uso pervertido, digamos, de ciertos de ciertos discursos, por decirlo de alguna forma. Las nuevas luchas este, eh, por la libre determinación, ¿qué características tienen? No? yo diría que justamente tienen eh, un contexto distinto, es un poco allá de lo, de lo que hablé, ¿no? Pero me parece que apuntan hacia lugares también distintos, porque como productos de contextos distintos visibilizan temas que no se habían visibilizado. Recientemente estaba leyendo justamente, recordando, cuando estudié historia, eh, sobre el movimiento indígena, la demanda sobre la autonomía, los noventas justamente, ¿no? Si está habiendo estas eh, propuestas de ANIPA, eh, de los oaxaqueños, de la comunalidad, eh, eh, de la comunidad regional, municipal, etc. Yo diría, por ejemplo, una, una cosa que está en el centro de esos nuevos procesos de libre determinación, más allá de que se hagan por tribunales o no por tribunales o todo esto, es una mayor potencia en, su, en el tema de la descolonización. Yo lo que les decía, por ejemplo, ahorita en estas eh, reivindicaciones clásicas no existía tal descontento en los partidos políticos ni siquiera en, en el tiempo de los acuerdos de San Andrés porque acuérdense ustedes que era el PRI ¿no? el PRI era el que gobernaba y todo eso. no existe este malestar tan profundo hoy en día se tiene una conciencia clara de que no se quiere nada más una elección por sus costumbres se quiere formas de gobierno y de organización que intenten asegurar que las formas y los controles de autoridad y de participación política de las comunidades estén ahí. O sea, no es nada más, bueno, elegimos un día eh, al ayuntamiento y al presidente municipal por sus costumbres, sino que las formas asamblearias, que son el núcleo de las formas de organización indígenas, sean las que rijan el ayuntamiento. Por ejemplo, eso yo pensaría que es, un, es una cosa eh, eh, novedosa. Me parece a mí también que... Uno, uno de los elementos fundamentales de esos procesos es que sí tienen un sujeto o un actor, como le queramos llamar, nuevo. Los anteriores, en los 90, son organizaciones principalmente, los que se mandan. ahora son comunidades, tienen una base social distinta. Eh, es decir, cuando uno piensa, ¿quién propuso la autonomía regional? La NIPA. Bueno, por supuesto, y algunos antropólogos que, que, que seguramente ustedes también conocen. ¿Quién propuso eh, eh, eh, la autonomía comunitaria? Tal organización. ¿no? La autonomía municipal. Tal organización, ciertos intelectuales también. Acá lo que tú es que, no sé si la propusieron, no, no sé si se cuente así como hay un manifiesto por la autonomía de esta forma, pero quien impulsa eso son comunidades con asambleas. No son organizaciones. O sea, yo creo que una de las cosas que cambia... Eh, en estas nuevos luchas por la libre determinación es también el actor. ¿no? Eh, todos estos juicios al menos en los que nosotros participamos son aprobados por asamblea de comunidades no por una organización no por los liderazgos tradicionales también de las organizaciones que sabemos que también ya han, ya han caído en cierto desgaste por decirlo de alguna forma entonces también ese me parece que es un elemento eh, eh, novedoso eh, pues no sé, creo que, creo que tu pregunta es muy buena, porque necesito pensar más en qué otros elementos este, podrían definir eh, esas novedades, pero me parece que esos dos podrían ser uno de los que podría responderte ahorita como, como inmediatos, ¿no? Eh, y pues bueno, eso, eh, finalmente, ¿qué reacciones ha tenido el Estado? Ha aprendido, por supuesto. ¿No? El lenguaje de la contrahegemonía y de la hegemonía no es estático. ¿no? Entonces, este, eh, tenemos casos y organizaciones que han surgido después del proceso de Cherán que han intentado ahora capturar esta energía de transformación social con líderes y con fuerzas ahí medias, eh, de dudosa procedencia, vamos a decirlo de alguna forma. Pero yo creo que aquí el tema del pluralismo jurídico se convierte fundament en fundamental. Creo que nosotros, y creo que se ha podido seguir avanzando, en la medida de lo que ustedes consideren que se ha avanzado, en la medida en que la interpretación del derecho que hacen, sobre todo los actores de, gubernamentales de la justicia, es muy limitada. Su registro sigue siendo monista. En el mejor de los casos ya se están capacitando en derechos humanos. Bueno, pero desconocen completamente la justicia ¿no? La justicia indígena seguirá siendo, para los actores que trabajen eh, en pro de las comunidades indígenas, el as bajo la norma Eso va a ser fundamental saber jugar esas cartas. Y eso los jueces, los ministros, los abogados de los partidos políticos no lo conocen. ¿Por qué? Porque no existe este desprecio a que eso no derecho. Pero en todos los juicios vinculados con libre determinación, al menos en mi experiencia, es fundamental, es de primer orden, conocer las justicias indígenas y las formas de organización de en comunidad. Esa es la caja de herramientas de Foucault que te permite sacar la llave adecuada en el momento adecuado para sacar el proceso, incluso para ejecutar la sentencia. ¿Cómo, está, cómo ejecutas una consulta? Tiene que ser a partir de una forma tradicional de la comunidad. Tú sabes que por acá te puede llegar el poder político, por acá también, pero la comunidad siempre tiene un repertorio amplio. El conocer ese repertorio amplio te va a dar la ventaja sobre cómo operas. Entonces, es eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias. <muchas> Estoy me provoca muchísimas este, memorias, muchos recuerdos. Pienso ahorita en el, en el lugar en que se encuentra Mariela, Fer, que está en su segundo semestre de la licenciatura. Porque precisamente en mi intención de hacer una tesis de licenciatura en aquellos ayeres sobre autonomías, ahora hablas de ANIPA y todo esto, eh, la respuesta que yo tuve por el director del seminario, que correspondía, en aquellos ayeres, muchos ayeres, muchos, muchos, no que eh, ver, fue sorpresiva. Me dijo que, que, que pues, ¿qué quería yo? Que si yo era abogado, claro, quería ya licenciatura tesis, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quería yo? Que quería crear estados dentro de otro estado. ¿Qué, ¿Qué era eso? Que le hiciera un análisis de 10 páginas diciendo por qué yo pensaba eso, ¿no? Me asusté horriblemente, porque dije, pues entonces yo no soy abogada, yo no sé qué soy, ¿no? En esos ayeres no se hablaba en la Facultad de Derecho, de Derecho Indígena. En esos ayeres no se hablaba apenas se vislumbraba algo que decían, que mentaban por el que se llamaba derechos humanos, pero era como algo extraño. Y los derechos indígenas se trataba como derecho constitucional desde la antropología jurídica. Eso no era de abogados, eso no es derecho, efectivamente. Entonces me da un gusto terrible ¿no? escuchar a Orlando, escuchar a los demás ponentes que han estado con nosotros eh, y darme cuenta cómo, eh, como bien me decía le Léaoua en el Laboratorio de Antropología Jurídica en París, que por cierto, antropólogo, y también me dijo ¿usted es abogado? <risa> oh, algo malo tenía que haber ahí yo bueno, en fin, también hay ahí cierto, ciertas luchas no entre saberes que son complementarios pero me decía aquí en León, el derecho es más lo que hacen los actores ya se los he mencionado, creo que lo que dicen los códigos lo que dicen las leyes, la insistencia como dice Orlando desde arriba, de encuadrar todo a lo que dice la norma y a los límites se han olvidado que eh, que el derecho sale de la sociedad que el derecho sale de la gente que es la gente la que hace que son los actores los que hacen mover eso y, y lo que nos está ejemplificando maravillosamente este, Orlando es, es eso precisamente ¿no? pero también la necesidad de aprender el derecho de una manera distinta y a eso también contribuye mucho la labor que está haciendo Guillermo en la Universidad de San Luis Potosí porque no es... Mm, Vamos, no es suficiente formar abogados, formar juristas, académicos o, o practicantes que, que se queden con una visión que reproduzca un derecho inamovible, estático, no sirve. No sirve lo estamos viendo ahora. Y me da un gusto que haya abogados, que haya estudiantes de derecho que se interesen en esto, que se estén formando como Fer, como Mariela, eh, así desde los primeros semestres. En, en estas, este, en este, con esta intención, con estas curiosidades que posteriormente se van a volver práctica. Eso es un gran orgullo. Muchas gracias, Orlando. Eh, y aquí está tu respectiva ¿no? constancia. Sí, <risa> <risa> Vamos a